And the other side Sí, buenos días, saludos. Estamos aquí desde Medellín este, con el equipo de Dragon Supply, que fue todo un éxito. Me ha gustado la calidad. Estamos sacando las primeras impresiones. Vean, me ha gustado. Todo por parte del técnico Carlos de Ciudad de México, excelente en servicio de todos. Por ahí Kevin también que incluyó un poquito en todo esto. Esperemos sacarle todo el provecho y el máximo jugo para próximamente estar con ustedes adquiriendo este equipo. Muchas gracias, estoy agradecido con todos, especialmente los técnicos de Ciudad de México. Muchas gracias.